ariel paulino miembro del frente amplio de lucha popular falpo en esta ciudad dijo que a pesar de que se identifican con las necesidades que padecen los residentes del sector los espínola en esta ciudad no participan de forma activa en las movilizaciones que se llevan a cabo desde horas de la noche de ayer en el falpo de manera moral apoya el paro de manera moral ahora de manera en las calles no somos parte del llamado pero sí Sabemos y entendemos que las demandas son justas y que los sectores han sido olvidados por las autoridades gubernamentales a su suerte, como es la realidad que atraviesa el sector Juan Alberto Espínola y otros tantos sectores de San Francisco de Macorís. Además, alegó que la falta de participación se debe solamente a una deficiencia en la coordinación. Bueno, nosotros no hemos llegado en un momento donde pudimos ponernos de acuerdo en el sentido de sentarnos, Ambas organizaciones, pero no es que somos enemigos, no es que, no es que contradecimos lo que otra organización determine. Nosotros le respetamos el espacio porque entendemos que toda organización revolucionaria es un instrumento de lucha a favor del pueblo. Para NTN, Joanny Cordero.